Del etiquetado frontal de alimentos. A partir del 20 de agosto, les decía hace un ratito, se va a aplicar en nuestro país un nuevo etiquetado, que son los famosos octógonos negros sí. que hemos visto tanto últimamente, a modo de promoción o cuando se estuvo debatiendo la ley en el Congreso, y claro, ha pasado muchísimo tiempo para que finalmente este etiquetado frontal llegue a las góndolas. En teoría, y voy a decir en teoría porque después en la práctica vamos a ver si se cumple, a partir del 20 de agosto esto ya debería estar en las góndolas de los supermercados. Así que nosotros vamos a hablar un poquito sobre esto. Si efectivamente, más allá del etiquetado frontal, tenemos un compromiso con lo que comemos. Hay alguien que lo ha aprendido mucho últimamente, ¿o no, Rodolfo Gravina? Sí, sí, ¿Sí? Eh, la verdad que ya hace más de un año que empecé como con... Eh, quería adelgazar y empecé yendo a alguien que me marcó una dieta... ¿Y, y que te esa, enseñó. Y esa dieta me ha enseñado un cambio de alimentación enorme. Muy grande. Y te das cuenta que comemos harinas y grasas. Sí. Que no te sirven para nada. Entonces cambié totalmente la alimentación. Casi sí. sin darme cuenta, ¿eh? Mira, y después ya se convirtió en una. En hábito. una costumbre. Susana Armiñana es nutricionista y está con nosotros. Hola Susana, Buen ¿cómo Buen día, estás? ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Gracias. No puedo dejar de pensar en... Hola Susana. <risa> Todo lo pensamos. Me Así falta sí. lo rubio, <risa> nada más y bueno. un poquito de... Me toqué en la cara, ¿En pero... ¿En eh, ya la tenés? Eh, por supuesto. Ah, bien. Queda tranquilo entonces, eh, de Como hecho, profesionales vienen... estamos... Muy bien. Vino en un avión <risa> desde <risa> de Uruguay directamente. Directamente. No. Y uso medias. Sí, claro. no. Susana. Bueno, el agradecimiento nuevamente. Estamos intentando aprender un poquito. Hay quien no está de acuerdo con el etiquetado frontal. No, no sé si no estar de acuerdo. No, no termino de entender cómo, cómo impactaría en, en la práctica, digamos. No, a ver. Me cuesta pensar en una persona que esté viendo, la, más allá de la etiqueta que sí, vaya sí. a cambiar, que esté seleccionando lo que va a comer por eso. Chicos, pero a mí igual me parece, es como cuando pones un, un perro en una casa y vos decís si por las dudas, te dice perro peligroso y por las dudas no vas a entrar. Para mí funciona un poco así. Si te están poniendo una etiqueta gigante que te dice exceso en grasas, en sodio, y qué sé yo, a lo mejor lo pensás dos veces. Exactamente, para eso es, para eh, alertar. Para que la población pueda saber elegir los alimentos y saber qué es lo que tiene. Porque la mayoría de los alimentos que están envasados son ultraprocesados. ¿Sí? Ultraprocesados son formulaciones industriales. Que sacan una parte del alimento, la trabajan, le ponen, según dice la OMS, una palabra que utiliza es cosméticos, Ajá. o sea, le ponen sal o azúcares o grasas y aditivos... Y hacen un producto con un color, una textura, una forma parecida al alimento. Muy parecida al alimento. Muy porque parecida Porque de hecho al no al te al das momento. cuenta o cuando comes, por ejemplo, una papita que te dice con gusto a jamón. Y vos Exacto. de verdad pensás que estás comiendo ¿Miendo? o que pensás que hay jamón en eso que estás comiendo. Y no, y no es hay. así. Hay un hay algún líquido Exacto. que se parece o algún polvo que se parece. Algún aditivo, sí. Exactamente. Exactamente. Pero no y... lo es. Eh, eso eh, que, que uno compra sin saber, o sea, bueno, yo como nutricionista lo sé, pero muchas personas, eh, y más que nada, hacen compras para niños. Si vamos a una estadística, les voy a decir dos datos importantísimos. Nosotros estamos en el primer puesto en Latinoamérica de obesidad en menores de 5 años. Uh -huh. Primer puesto con un 15% casi. Es muchísimo. Y de 5 a 17 años tenemos un 42% de exceso de peso, tanto obesidad como sobrepeso. Y es por el gran consumo de estos ultraprocesados y de bebidas eh, analcohólicas. Ajá, ¿Mm? que también, ¿Sí? claro, tienen muchísimo azúcar. Exactamente. Tal cual. Yo, creo claro. que lo que va a estar bueno es que nos no, no van a dejar de mentir por algún momento. Porque las gaseosas sin azúcar tienen exceso de azúcar. Bueno, sabes qué ha pasado en muchos países? este, que, que lo que hacen es, terminan modificando el producto lo vuelven, entre comillas, un poco más saludable para evitar ciertas etiquetas, porque lógicamente esto para que sea serio claro. tiene que pasar por organismos de control. Exacto. Entonces dicen, me conviene para seguir vendiendo hacer un cambio por acá o por allá como para eh, no tener tantos tantas etiquetas que te vayan advirtiendo lo que estás comiendo. no En cierta forma esto le da la oportunidad a las grandes empresas <coughs> y a las pymes de modificar los alimentos que están ofreciéndole a los consumidores, claro. que nos están ofreciendo a nosotros. Eh, sí o sí, a mí me parece que, y a todas las nutricionistas, que eh, es necesario tener estas advertencias y tenerlas en el frente y en un tamaño, porque el tamaño tiene que ser el cinco, menos del 5% del del el total del, total del envase no puede ser. <coughs> Tiene que ser del 5% o, o superior. Más. O sea que te vas a encontrar con una no. etiqueta y grande. En Exacto. Chile, ¿lo han visto en Chile cómo funciona? Sí, en Chile sí. está vigente desde hace mucho tiempo. Yo las primeras veces que fui a Chile me impactaba eso. que Viste que traes chocolates de Chile. Sí. ¿Eh? Sí. Una, unas marcas <risas> específicas. Y me acuerdo Exacto. la primera vez que fui a Chile y agarré la tableta de chocolate y me encontré con el octógono Ajá. diciendo grasas trans. Yo me lo llevé igual. Pero sabiendo lo que consumís. Exacto. Claro. Perdón. Y pero allí, con culpa... Eso, eso me llevó, claro, pero eso me llevó también a averiguar varias cosas porque me, me, me di cuenta de que en Argentina venden chocolates donde con una letra ilegible, hasta para las personas que tienen buena vista, dice chiquitito, golosina sabor chocolate. Ajá, y sí. empecé a buscar en la etiqueta de un chocolate donde dice chocolate. Claro. En ninguna parte. Bueno, eso es algo ocurre que. Ocurre te... con la leche también. Ocurre con la leche. Alimento el el a base de leche, que sí. no es leche. No ocurre leche. con claro. si el es café. Eso es lo, lo importante de eh, leer todo lo que es la información nutricional. Y por eso es importante estos octógonos. Eh, si no. A ver, yo desde antes de ser ah. nutricionista me encantaba agarrarlos. Iba al supermercado con mi abuela o mi madre. Y eh, leía lo que tenía Decía, arroz, ¿qué es el arroz? Que Pero fue porque yo Tenía esa vocación, esa desde, vocación desde muy De leer, temprano, claro. pero es importantísimo Que lo tengan Y cada vez eh, Son como dice, eh, perdón Rodolfo. Rodolfo, las letras Súper chiquitas, entonces dice A ver, ah no, eh, caloría Y empieza, bueno no importa Eso no debe ser importante, por eso lo ponen En letra tan chiquita y me parece que es como mentirle al consumidor. Sí, claro. Por más que esté puesta, <coughs> se le miente al consumidor. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay personas que son analfabetas claro. y no saben leer. En cambio, el octógono va a hacer que la persona lo va a escuchar y va a decir, ah, esto tiene un octógono, algo, claro. algo, no sé que si dice azúcares, si dice grasas totales, si dice sal, sodio, pero... Eh, algo tiene que... lo tiene en exceso. Claro. Susana, eh, eh, perdón, eh, hay, ¿Hay algún, no sé si lo sabes, alguna referencia de otro país para decir, bueno, aplicaron una medida así o similar y cambió? A ver, yo no es que estoy en contra de la ley, en sí me parece genial. Sí. De hecho, yo creo que hay más ahora como una conciencia más saludable en sí. cuanto a la alimentación, sí. o por lo menos la percepción de, de mi círculo más, más cercano. Pero me, me da la sensación de que el que le compra la galletita de chocolate al hijo Sabe que no es un alimento saludable y se la va a seguir comprando. Esté el octobre, es no, no. Es como eh, pasa con los cigarrillos, que le pusieron un cartel así: fumar es perjudicial mm -hmm. para, para la salud. Foto de cáncer, foto de personas, eh, no sé, sí. muertas, de todo. Y la gente lo naturalizó. Y va a seguir fumando la gente. O sea. ¿Dás vuelta a la etiqueta. No, para mí, yo no, fui no fumador, de ¿dás fumar vuelta a la etiqueta. Por eso. Sí, o oh. yo he visto muchas gente... vuelta que de la le... imagen fea, la das vuelta. Claro, o que le pone un papelito por sobre, el, sí. por sobre esa lo, imagen porque es muy fuerte verla a lo que voy, esa es mi percepción sí. para mí no sé si genera un cambio ¿hay algún estudio en algún país que, que diga bueno, sí, si se cambió esto y si impactó realmente de esta forma? en Chile está desde el año 2016 ¿Mm? y se ha trabajado muchísimo y está impactando bastante y lo que más ha impactado en una encuesta que se hizo fue que el 85% de la población entiende los sellos los lee y ha dejado de comprar un gran porcentaje esos alimentos o ha disminuido la compra. Porque no quiere decir que no lo podamos consumir, que no, no vamos a poder claro. consumir ¿Nadio? chocolate, no. porque a mí me gusta el chocolate. Claro. Eh, y el hecho de ser nutricionista no quiere decir que no coma chocolate. Pero sí eh, disminuir ese consumo. O sea, yo sé que estoy consumiendo algo que tiene grasas trans. Claro. Pero eh, en vez de comerme... El chocolate entero en el día, lo voy a comer tal vez en dos semanas. ¿Qué son las grasas trans? Son eh, grasas que eh, no las eliminamos, digamos. Se nos van ah. acumulando en el organismo. Uh -huh. y, a, y ahí vos tenés, porque creo que ahí hacen la distinción de distintos tipos de grasas. Está la grasa saturada, ¿no? Saturadas, monosaturadas. Ajá. Eh, es eh, la forma en que se va a... Um, lo quiero decir en la forma más práctica. Más simple. Eh, la que se va deshaciendo, Ajá. desintegrando y se elimina o queda en el cuerpo. Ajá. ¿Y cuál de esas, de esas grasas cuál es la mejor? Eh, ¿O la, cuál es la menos, la, la que uno puede liberar? La polisaturada. La polisaturada. Saturada. Pero yo casi, no sé si, yo estoy teniendo como esa, ese, ese trabajo de leer las etiquetas, no leo polisaturada en prácticamente y ninguna no, etiqueta. Lo que pasa es que. A ver, los, la mayoría de las grasas están dentro de los alimentos, salvo el aceite. Ajá, Sí que tenemos, eh, Argentina tiene un gran consumo de aceite de girasol, es lo que más se consume. Y en Mendoza, eh, que tenemos el aceite de oliva, no tenemos un gran consumo. El aceite de oliva es un excelente eh, aceite que, eh, por ejemplo, no... No se, eh, se trata de no eh, utilizarlos Ajá. en fritos, Ah, okay. sí, eh, claro. más que nada en condimentos. Pero Para por el precio también, Susana. También. Yo te pondría aceite de oliva todo, pero lo que sí, pasa sí, es que me gasto sí. una botella y sabes cómo me duele. Claro. No. no, sí, sí, es verdad. Pero eh, la mayoría de los alimentos tienen eh, aceites. Claro. Pero no solamente aceites, también tienen grasas animales. Claro. Las grasas animales son las que son más saturadas. Uh -huh. Y eso hace que eh, eh, el producto tenga mayor cantidad de calorías y produce un... Eh, al organismo no le produce un beneficio. Claro. Bueno, este es tremendo también lo de las modas. Sí, Porque claro. Porque en un comienzo me empezaron a decir, deja de usar sí. aceites y usá aceite de coco. Sí. Entonces empiezo a usar aceite de coco y al poco sí. tiempo me dijeron, pero ojo, que también <risa> es aceite. Por Entonces supuesto. vos decís, pucha. Yo me lo estaba inyectando, claro. claro <risa> me lo estaba tomando así el no. No, no, no, no. no. El aceite en sí no es malo, no es un alimento que sea nocivo. El problema son los excesos que utilizamos y cómo los utilizamos. Claro, tal cual, como, la como población siempre. La población argentina está muy acostumbrada a... Eh, Hacer sus alimentos en forma, eh, fritando. ¿Cuál es el exceso número uno que tenemos los argentinos? ¿El aceite, la carne? El... Eh, bueno, las carnes sí. Uh -huh. Somos grandes consumidores de carne. Vean, de malo? carnes, no, no, no, a morir. no en exceso. O sea, volvemos ah, a lo sí, mismo. Sí, sí, no en exceso. Uh -huh. Lo que pasa es que consumimos eh, muchas carnes con grasas. No las sacamos para cocinar. El asado. El asado es más rico con la, grasa. con la grasita porque sale más jugoso claro. Pero cuando lo vamos a consumir, lo vamos a comer Comemos también con la grasita claro. Porque es más rica, está más uh -huh. sabrosa, está saladita entonces, ahí también tenemos un exceso de sal. ¿Qué perdón, dolor, le ponemos la piel, en ese momento? Perdón, ¿no? la piel del pollo, no, cuando la haces exacto, en la parrilla sí. que te es, queda crocante. ¿Cómo le vas a esquivar a la piel del pollo? Unas molé unos chinchus? Sí, sí, No voy a contar lo que comiste. <risa> <anoche porque risa> comí un asado <risa> de chinchulines. <risa> <y> hoy, <risa> de Pero, chinchulines, nada más. No está mal. Ahora, si lo hacemos todos los días, comer vísceras, comer el asado de chinchulines, ese es el exceso claro. que estamos eh, haciendo mal. Eso es lo que estamos haciendo mal es ese exceso. Claro. Tenemos